En Sierra Nevada tenemos el sistema de GPS, NOSAT, eh, un sistema de seguridad para el maquinista y, y funciona bien para el taller también, es un buen sistema.